Hola que tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos en un nuevo video Epiquísimo ¿Por qué? Porque primero les voy a mostrar la cara, la verdadera cara de Triaxis Que todos estamos esperando Eso que Bueno han, han hecho muchos tops si, si no saben Han hecho muchísimos tops de, de de todos los jugadores que han revelado su cara Digamos top 5 jugadores que han revelado su cara de Game y muchos o sea, se han mostrado cara de, de los verdaderos o así sea, jugadores de la lucha libre de jugadría. De y pero entonces esto. Eh, algunos no son verdaderos, ¿no? Obviamente. Pero, Triaxis, como. ¿Cómo no traer a esta leyenda creadora? O sea, creador, perdón, no creadora. Ya saben, no me entienden, ¿no? Es un. O sea, este men. Mil respetos para este men Ahora que se está dedicando a hacer Ahora se está dedicando a hacer estos dibujos Y todo eso, ya creo que se retiró de geometrías O quién sabe si vuelvan a la 2.1 Y haga todo épico ahí eh, Unos niveles ahí épicos, pero bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, sí, ahora chicos, les voy a mostrar eh, Más que todo, les voy a como A informar de lo que va a pasar En la 2.1, bueno, cuando salga en este Canal, ¿no? Obviamente, eh, pues bueno Lo que va a pasar es que voy a empezar a subir Más videos diarios, ¿no? Y... ¿Cuántos scripts? ¿Cuántos? Voy a subir. Voy a empezar a subir 4 videos diarios. Mientras, no mientras. Voy a empezar a subir 4 videos diarios. Eh, sí, voy a darle muchísima caña a este canal. Muchísima. Y también al secundario. O sea, a mi segundo canal. Que bueno, eh, también le voy a dar caña. Voy a tratar de subir eh, un video diario. Eh, en mi segundo canal, si no saben cuáles están en la descripción, chicos. Eh, pues si sí, le voy a dar bastante caña para entretenerlos a ustedes, pues que más da que subir cuatro vídeos diarios. Voy a intentar de subirlos de no sé en 2.0, voy a intentar de subirlos en 2.0. Así que, pues nada, eso fue, eso fue lo, lo que les quería decir hoy. Voy a intentar de subir las noticias que van saliendo últimamente o los vídeos que van a. Seguir, o sea, los videos que voy a subir próximamente. Voy a tratarlo de hacer en 2.0. Pero tienen que darme unos 100 liquecitos bien guapitones ahí, chicos. Guapitones esos 100 liquecitos. Ahorita más tarde voy a subir un video. O, mientras tanto estoy subiendo dos videos. Ya cuando salga la 2.1, pues voy a subir cuatro, ¿no? Eh, mañana no sé si subir más de dos videos. Porque la verdad se, se acaban las ideas, chicos. Se acaban las ideas. Pero es que la 2.1 no puede salir. Después de navidad chicos Porque es que se acaban las ideas y, y no, es imposible así subir videos No sabemos de qué subir videos O así, es imposible, es imposible Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video Ya saben, 100 likes para que yo haga otro 2.0 Pues sí chicos, espero que les haya gustado el video Ya saben, déjense 100 likecitos Para que vuelva a hacer otro video en 2.0 Y pues bueno chicos, eso fue el video de hoy Y nos vemos hasta la próxima chicos, adiós